Las afirmaciones positivas son solamente una herramienta para reconfigurar nuestro cerebro. Esto no sustituye una consulta médica. Puedes usar estas afirmaciones positivas durante todo el día, en la noche, cuando te vas a acostar o incluso cuando recién te levantas. Nos repetimos todo el tiempo que tenemos tal dolencia, que nos sentimos hinchados, que nos duele la cabeza. Esas también son afirmaciones. Pueden ser afirmaciones positivas o negativas, pero todo el tiempo estamos quejándonos, y esta es una muy buena manera de empezar a cambiar los pensamientos, para poder manifestar es pasar un pensamiento a la materia, si todo el día estamos repitiendo unas afirmaciones negativas, es momento de empezar a sustituirlas por algunas de estas afirmaciones positivas. Mis células sanas se hacen más fuertes cada día. Confío en que la vida me está apoyando en mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas. Cada día mi salud aumenta de todas las formas posibles. Estoy a salvo y mi cuerpo sana cuando estoy durmiendo. Mi sistema inmunológico es cada día más fuerte. Agradezco todos los días tener un cuerpo físico saludable. Y elijo alimentos que aumenten mis defensas. Tengo buenos hábitos y mi cuerpo me los recompensa con salud. Acepto la salud en mi vida. Me amo y estoy dispuesto a curarme. Todos los cambios que hago, los hago de manera positiva. Tener salud se vuelve una tarea sencilla y fácil para mí. Creo un mundo libre de estrés para mí. No importa mi edad, siempre puedo estar saludable y elijo sentirme bien. Cuanto más agradecido estoy con mi cuerpo, más saludable está él para mí. Los pensamientos felices y agradables dan como resultado un cuerpo sano.